la exhibición pirotécnica, más caliente que el 4 de julio. Sí, o sea, parece que mis armas computarizadas de defensa trabajaron como un hechizo. Al menos de acuerdo con mi prueba de simulacro. Estoy muy impresionado, Dr. Light. El Dr. Willy lo pensará dos veces antes de lanzar una invasión real a cualquiera de nuestras bases militares. Gracias a su supercomputador. Sí, la tengo programada para controlar todos los sistemas del mundo. Pero una cosa me preocupa. El que Willy nos ataque aquí para tratar de destruir su computadora. No hay nada de qué preocuparse, General Houtor. Esta base y la computadora están protegidas por las mismas armas defensivas que vio en la prueba. Tomaría un arma de gran poder para ponerla fuera de acción. ¡Y yo tengo el arma, Doctor Light. ¡Usted no es el único genio que existe en la ciudad! ¿No es cierto, mi pequeña mascótica? Su carne terminó medio, señor. Y aquí está su ala de pollo King. Y para Mega Man, un golpe de plasma con una explosión de polvo protónico. micro pescado y patatas lucen los electronitos para la cama robot. Y para el perro una taza de disco no, de batería. Oh, oh, oh. <risa> Excelente servicio. Has avanzado mucho desde nuestros días de colegio cuando diseñaste tu primer robot de familia. Ahora los robots sirven en todas partes, tal como nuestro robot mesero. Sí, profesor Hansen, podría ser un mundo perfecto. Desafortunadamente están esos humanos como el doctor Willy, quienes no sirven a la raza humana. No, no, no, no, no. especie de araña robótica Willy Se está alimentando de energía Yo le quitaré el apetito Tiene una piel muy dura Debe ser de titanio sólido Rush, y demostrate ya. ¡Hemos ¡Mau! otros 10.000 voltios, voltios, Pronto tendremos suficiente energía para cargar completamente mi robot araña, entonces la usaremos para volar la supercomputadora del Dr. Light en pedazos, permitiendo a mis fuerzas de invasión tomarse las bases militares del mundo de verdad. ¡Vamos a drenar la energía del mono riel! Ah, sí viendo oh. a mi hermanito jugando oh. a héroe otra vez! <ríe> mm, ¡Este es gracioso fondo el... de azul no es competencia para mi robot araña! <ríe> <ríe> oh. Oh. ¡Debería dejar el negocio de héroe Mega Man. ¡Es peligroso para tu salud! <risa> ¿A dónde iba? Así, ah, ¡El monoriel! <risa> ¡Otro medio millón de voltios más cerca de llenar el poder de mi robot de araña! Ah, ¡Obtuve buena carga de esto! ¿Qué te parece, Proto? Lo que sea que te emociones, Doc, creo que va a estar muy bien. No, no podemos dejar que ese pedazo de metal nos detenga. ¡Vamos! Aún. Este es un robot que yo no puedo detener. Puede que no, Mega. Pero esto puede ser la llave para detenerlo. El tiempo es esencial. Tendremos que usar el laboratorio de la universidad. No es una tela ordinaria de araña, es un alambre eléctrico de alto voltaje especial. Debe estar conduciendo la energía de la ciudad a una enorme batería dentro de la araña. ¿Pero qué quiere Willy con toda esa energía? Déjeme adivinar, él freirá su supercomputadora, Doc. Sí, Mega. y entonces se apoderará de las bases militares, debemos evitarlo. ¿Pero cómo detener una tarántula de titanio de 10 toneladas? Si solamente pudiera descubrir cómo están construidos los circuitos electrónicos de la araña, podría diseñar un mecanismo que drenara toda su energía. ¿Pero cómo obtener una copia de los esquemas de la red? Soy su robot, puedo copiarla con mi arma de plasma. ¡Como cuando copias las armas de los robots malos! Es posible que funcione, Mega. Pero puede ser muy peligroso. Esas redes pueden drenar toda tu energía. Suena como mi clase de juego, Doc. Esta es Brian Ricota reportando. La mitad de la ciudad ha sido sumergida en la gigante red de la araña y ha drenado su energía. Y ahora el monstruo se dirige a la planta de energía. ¿Puede alguien detenerla? 10 millones de megavoltios y son todos míos. <risa> es como quitarle un dulce a un pequeño niño. Yo no me gustaría demasiado, ah, Doc. Ah, pensé que podías aparecer, mega tonto. ¡Ah, ¡Robots, ataques! El boomerang de Queen Man servido <risa> al especial. Cuidado, Rush. Boomerang explosivos. No, ¡Ah! ¡Oh no! ¡Estoy fuera de control! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah -ah! ¡No ¡Ay! que ¡Ay! rápido! ¡Ay! ¡No ¡No! Uh, uh, no puedo liberarme. Mega Man atrapado como mosca en la telaraña. <tose> y ahora, a drenar cada onda de su energía. <tose> Stick around for more Mega Man after these messages. <tose> ¡Alba, Mega Man. Vas a quedar debilitado, Mega Imbécil. No cambiaría de lugar contigo por nada. Ahora tomaré una copia de la red. Las cosas no van muy rápido, Doc. Parece que Mega copió su red de electrónica. ¡Debemos detenerlo! Si el Dr. Light la tiene, él podrá destruir mi robo araña. ¡Llamaré a mis robots de ataque! ¡Mega Man no logrará cruzar esta ciudad en una sola pieza! No, y mi ciclo está neutralizado. ¿Será una larga caminata de regreso a la universidad? Sí, será larga y peligrosa. Unidades de la a la vista. Helicópteros calavera, prepárense a disparar. sentimiento de que solo fue un calentamiento, debemos llegar al puente de la bahía, llevemos la copia de la red al doctor Light. ¡Oh! ¡Oh, Reportarán nuestra posición a Willy, no permitiremos que escape. ¡Ah! Muy bien, pulverizaré a esos del porque la poca si arma.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 reduciendo a mega polvo relájate amigo te romperás un circuito un voz para el video de vigilancia bingo lo encontramos en la calle 52 dirigiéndose al norte hacia el puente de la bahía percibes una microesencia roche Posiblemente pues sus circuitos de olor están dañados. Me fascinan las entradas intempestivas y dramáticas a ti, ¿no, hermanito? <risa> ¿Ah? ¿Podríamos usar algún apoyo? El Museo Robot. Me encontraremos un poco aquí. Aquí en algún lado. ¡Preparémonos! Guzman, ¿alguna señal de Mega Man? Aún oh, no. Espera un segundo. Si tú eres Guzman, entonces ¿quién es ese Guzman? Eh? Oh, ¡Sorpresa! aplastaste a Mega Man? Si no tuviste suerte, Quick pero te aplastaré yo. Y voy a convertirte en basura. No, no lo harás, porque yo soy mucho más rápido. Lo hice, lo hice. no, ¿Ah? ¿Ah? pues, verdad que eres tonto, ¿eh? Porque caíste en mi trampa. Muy bien, ahora demosle un mejor uso a tu boomerang. Sí, hermano vamos a bailar ¿eh? oh, ¿acaso puedes tomarlo? puedo tomarlo y puedo repartirlo bien, salgamos de aquí Yes, I am! I am here to illuminate your life with 10,000 watts! Mega Idiota! No puedo ver. Mega Man will be right back after these messages. We now return to Mega Man. ¡Sobrecargalos, eh! ¡Venga! Roche, <risa> debes llevar la grabación electrónica al doctor Light. Solamente en caso de que yo no lo logre. <risa> Ve, está en tus manos, amigos! ¡Ahora aplastarte como una lata! ¡Corre, Roll! <risa> oh. ¡Aplastalo! ¡Fallaste de nuevo! ¿Eh? Si bien está regresando. ¿Está entiende? Solamente algunos desperfectos, lo cual es más de lo que puedo decir de Brightman. Lo hemos logrado hasta aquí. Espero que la suerte de Rush se mantenga. Otra planta, drenada de residencia. Casi toda la ciudad está oscura. Sencillamente no hay quien detenga a ese monstruo, mamut metálico. Nuestra única esperanza estaba con Megaman y ahora parece que él falló. ¡Ay! ¡Ay! Oh, oh, oh. ¿Hay algo en los circuitos de tu cabeza? conectarlos a mi computador ¿Es ¿Eso muchacho? Los esquemas de la red de la araña Mega lo logró ¡Eso es, broto. Mi robo de araña está totalmente cargado No gracias a ustedes Es una suerte que los haya podido arreglar Debemos movernos rápido para destruir la supercomputadora antes de que Mega Man pueda llegar donde el Dr. Knight. La red está hecha de tres filamentos de alambre. Ahora sabemos cómo fluye la energía a través de los alambres. Lo que hay que hacer, Mega, es sujetar mi mini batería electromagnética a las fibras positiva y negativa en la red de alambres. Y esta drenará la energía fuera del robot de araña. Sencillísimo. No es tan fácil como crees. Esta fibra de la red es la positiva y una de las otras dos es la negativa. Si conectas la equivocada, ¿Mm? volará a la supercomputadora y a en pedazos. ¡Lo tengo! son inútiles contra mi robot araña. Y ahora a destruir tu robot defensivo oprimiendo un botón. ¡Ese tomo pronto! Aquí es donde Light tiene su supercomputadora. Ahora a derramar un pichón de voltios en la supercomputadora del doctor Light. ...en cualquier segundo volará en pedazos. Al <risa> menos he tenido éxito. No hay forma en que Mega Man pueda detenerme ahora. Puede que no, Doc. Estoy seguro que él hará lo mejor. ¿Mega Man? ¡No otra vez! ¡Él no debe detenerme! ¡Robot! ¡Destruyen a ese tonto azul! estamos justo a tiempo sí a tiempo para ser quemado olvidaste tu lema de robot estar preparado voy a aplastarte con mis propias manos mega man si es que me encuentras godman Espero que ya haya acabado con todo. Solo uno más, mega hermano. Quemó un circuito energizador. Creo que tus circuitos están fallando. Oh, un muchacho y su perro. movedor. En tu lugar yo lloraría si estuviera programado así. ¿Ah? Salvaste mis circuitos, amigo. Regresaré con los tuyos en un segundo. Venga, no. Tengo que activar la energía. Esperen, ¿de qué me preocupo? Él no puede detener a mi robo de araña <risa> no, Mejor no me arriesgo Si no escojo los cables correctos, será una diosa, Mega Man Bien, enganchemos el electrodo positivo al alambre rojo Y el electrodo negativo a... ¡Dingo! ¡No! ¡Mi araña! pagarás por esto, mega mal. No hicimos rush, la supercomputadora está a salvo. Sí. Tiempo de iluminar la ciudad. Job, Dr. Sí, hay suficiente energía para restablecer el poder de la ciudad. Usted es un genio, Doc. You, no lo habría hecho sin ti, Mega. Sin mí.